Hola a todos, bienvenidos a mi programa de todo un poco, de ATUC. Hoy quiero contarles a todos nuestros cibernautas, internautas, televidentes del canal CNC eh, de Legón Telecomunicaciones, canal 22 de CNC, en Ibagué, y eh, también a todos mis seguidores en el canal de YouTube, Paon Roca Comunicando. En fin, a todos en las redes sociales, contarles algo de mi parte, de mi historia personal, eh, lo que me sucedió acerca eh, el año pasado del de accidente que yo tuve y el cual eh, pues me comprometí con ustedes en diciembre del año pasado y a la mayoría de mis amigos, familiares, llevarles ...o contarles... Eh, ...estas experiencias vividas... ...experiencias que, que... nos tocó vivir... ...a esta altura, a esta edad... ...después de haber pasado por muchos años... ...y situaciones difíciles... ...pero nunca como las que... ...he pasado para... ...quedar... ...discapacitado por... ...al menos... ...cuatro meses... que ...ya llevo... Mmm, ...aquí en mi casa... ...y cuidándome... ...haciendo mis tratamientos mis terapias para recuperar nuevamente la movilidad del pie derecho y el brazo derecho ahí tengo una prótesis y en el pie eh, tuve una fractura una fractura del calcáneo y pues eh, la recuperación como ustedes han visto en las redes sociales ha sido eh, pues pausada tranquila eh, sin afanes pero vamos día a día creciendo y ya al menos ya podemos soltar el bastón después de haber dejado el por decirlo así el caminador, el, la, rueda, la silla de ruedas ya lo dejamos hace de 15 días y la idea es ir nuevamente fortaleciendo a través de estas terapias paso a paso para volver a la calle para volver a donde mis clientes para volver a estar en las grabaciones con todos ustedes nuevamente haciendo ese trabajo que tanto nos hace falta clínica, eh, el antes, el durante y el después. Esas experiencias, bueno, que conozcan, eh, sobre todo también los familiares que de pronto no saben a fondo qué fue lo que pasó en ese tiempo durante el lazo de, de las cirugías que estuve en la clínica. Y crear conciencia, porque básicamente el tema al cual me voy a enfocar es en la... Falta de humanización en las clínicas y hospitales, no solamente de Ibagué, sino en todo el país. Y pienso que vamos a durar muchos años en esta situación. Y La única manera es que cada uno de nosotros coloquemos nuestro granito de arena para poder concientizar a la familia, a la gente, a, a los familiares de los pacientes, los mismos pacientes hacer sus denuncias respectivas porque uno no se puede quedar callado. Hay muchas denuncias sí no prosperan, hay demandas, hay derechos de petición en fin, y tardan días, a veces, inclusive semanas y meses, donde un paciente tiene que implorarle al Estado a esas entidades de salud para que le puedan prestar un servicio. Y conozco muy cerca algunos vecinos que perdieron su vida hace muy poco porque guardaba la esperanza que esas entidades de salud pudiera darle ese derecho que necesitaba para hacerles unos exámenes se demoraron mucho y lamentablemente esa persona ya no está en este mundo entonces muchos en las clínicas y hospitales eh, los familiares viven ese vía crucis viven esas situaciones y es bueno contarlos y bueno, eh, yo al final de esto quiero darle agradecimientos a muchos de los que fueron benefactores de una u otra manera económicamente, moralmente, porque hay que reconocerles eh, sobre esa actitud que tuvieron hacia mí para poder estar pendiente de ayudarme. Pero voy a contarles rápidamente cuál fue el proceso que yo viví, el accidente lo tuve el octubre octubre 21, del año pasado en el 2021, eh, fui internado para que me hospitalizaran y me hicieran las cirugías eh, creía que me iban a hacer la cirugía del brazo y el pie en la misma parte que fue en la sotrauma en Cádiz de Ibagué allá me dijeron los médicos que era posible hacer las dos y una vez, pero muchas veces uno se confía y cree en la buena fe seguramente ellos también se equivocarán y tendrán la buena fe desde la administración de la clínica porque a ellos les dice les orienta diga esto o no diga esto y eso es lo que sucede en las clínicas que los auxiliares y médicos pues, les toca eh, decir eh, por cuestión laboral, por cuestión de ética también entonces hay cosas que suceden al interior de la clínica y muchas veces nos toca a nosotros mismos como pacientes eh, ventilarlas, decirlas, denunciarlas. Y pues afortunadamente a eh, grande grosso podemos decir que la atención eh, en la clínica de su trauma aquí en Ibagué, tanto en Bogotá como en la clínica eh, Nueva del Lago una clínica que tiene convenio de la nueva EPS, allí en esa clínica me atendieron afortunadamente bien, una clínica con toda la tecnología donde el 70% del servicio es de todo lo que tiene que ver con esa parte, sobre todo de traumas, allí se pues, me hicieron los exámenes, todo tipo de exámenes que necesitaban previamente antes de hacer la cirugía pero yo aspiraba a que esa cirugía me la hicieran las dos aquí en Ibagué y en la sau trauma no me la hicieron porque pues allí fue eh, pues atendido por el SOAC eh, afortunadamente el SOAC pues sirve no en todo pero qué bueno que el estado eh, tuviera eh, que más adelante nosotros mismos, a través de nuestros congresistas, pudiéramos como, como empujar para que eh, a la persona que tenga una dificultad un problema se le pueda atender del principio al final, que no tuvieran que estar sometidos de traslado, de que se acabaron los recursos, no, que se le atienda totalmente. Pues allí simplemente eh, pues, eh, hicieron eh, pues uso de de límite que tiene el SODA, que son aproximadamente 24 millones de pesos, y con eso me hicieron la cirugía del de pie, no más. Allí también tuve, eh, pues, un, por decirlo así, un servicio bueno, no excelente, bueno, porque de todas formas allí hay situaciones donde uno ve en el momento que la interna la espera en urgencias, eh, en urgencias ese sitio, pues, eh, pues a veces muy apretado, diría yo, le hace falta como más estructura para que puedan atender la demanda de muchas personas que llegan allí por X o ya circunstancias de accidentes. Entonces se ve uno a un abogado que, que, que en una habitación pues hayan tres, cuatro pacientes, ¿sí? mientras eh, lo pasan a otra área, entonces tiene que estar soportando espera de varias horas para que lo puedan trasladar al consultorio, para que lo puedan hacer los exámenes, para que lo puedan trasladar a, a la misma habitación y en fin. Hola, buen día a todos, familia. Un saludo a todos, todos los que me han enviado mensajes. Muchas gracias por sus, sus bendiciones. Y aquí estamos hoy sábado. Hasta yo, mediante el martes, que me tiene que eh, hacer la cirugía porque no ha llegado el material. Entonces, estamos aquí eh, con atención. Aquí en Nazotrauma, so en la clínica. Aquí está Doña Cristina. Y otro Hola. paciente aquí. ¿Qué, tal, ¿Qué sabes de las chicas? Ah, mucho. El país está muy lejos. ¿En qué sentido? No le dice en la ciudad de la pues, ahí les comparto el sitio donde estoy. Estamos aquí, gracias a Dios, bien atendidos y cómodos. Eh, ahí con el dolor a ratos el brazo, aquí un chávez. la pierna. Entonces, pues ahí me están aplicando eh, tipirona. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Trama. Tramador. Tramador, sí. Al dolor. Y pidiendo aquí a la carta. Sí, comida. Bueno. Un abrazo y bendiciones a todos. Entonces, eh, falta mucho. El servicio bueno, yo diría que eh, muchos de los médicos y auxiliares bueno. Uno que otro, como en todo, le falta esa humanización. Y es ahí donde yo quiero llegar a través de este programa, es crear conciencia, hacer un llamado al gobierno, a las entidades de salud y a nosotros mismos, que tomemos conciencia en el momento terminado que si no hay buena atención por algo, que no le ha gustado, pues eh, solicitarle a la administración, al director, al médico de, de piso, que se le brinda la atención así como yo lo hice. Yo tuve que hacerlo a la eh, cargada de piso porque habían algunas situaciones que tuve que manifestárselo y ella afortunadamente comprendía pero no lo podían decir porque ustedes saben que ellos como empleados cumplen unas funciones y, y pues si lo dicen dirá que es que está en contra la clínica. Pero afortunadamente esa doctora que me atendió ahí en astrotrauma pues me trajo a la profesional para atender esas quejas. Y poderle hacer llegar eh, eh, las inquietudes que yo tenía. Una de ellas fue eh, el cual, cuando me pasaron a la sala de cirugía, eh, una vez salí de esa sala de cirugía, eh, después de casi dos horas que duró la cirugía, eh, pues allí ese cuarto sale frío, eh, demasiado frío, sale uno casi congelado y pues allí no tenía un cobertor, una cobija, cobija que me pudiera, eh, pues, eh, abrigar y tener calor. Pues me dejaron a un lado y tuve que incluso llamar a la persona que estaba ahí, una de ellas nomás, para decirle que por favor me, me prestara una cobija. Me la trajo, pero me la dejó medio doblada en el cuerpo. Yo sentía frío y no podía eh, movilizar el brazo porque me acababan de hacer la cirugía del brazo del brazo entonces pues estaba también anestesiado entonces estaba prácticamente eh, inmovilizado entonces no podía mover la cobija, no tenía quien decirle que me abriera la cobija me cubiera todo el cuerpo le dije nuevamente al, al, al auxiliar que me atendía ahí en esa parte de cirugía que por favor me que me pusiera la cobija, lo que hizo fue traerme otra y me la puso ahí, pero no me no me puso la cobija o no me la abrió para cubrirme. Me la puso después de que le insistí, pero me dejó los pies por fuera, los, alguna parte del cuerpo me dejó por fuera, yo de verdad estaba congelado y cuando yo le dije que, que por favor me cubriera, me dijo que, que ya le había puesto la cobija. Como quien dice, haga, el resto lo toca a usted... ...afortunadamente ahí estaba el auxiliar de habitación... ...porque me tenía que trasladar a la habitación... ...la persona... Eh, ...pues le dijo... ...y dijo, no, pero no hay necesidad... ...porque ya lo van a llevar para la habitación... ...más bien muestre la cobija... ...no dure sino la cobija por ahí... ...tres minutos... ...y pues el señor auxiliar... ...del que me iba a llevar la habitación... ...tuvo que abocar para que me dejaran... ...prestar la cobija porque ni así la cobija que había en la parte de cirugía no la prestaban y tuvo que el auxiliar de, de piso eh, pedirle el favor de que ya se la devolvía. Me la dejó salir, pero sin embargo, eh, pues le hice la reclamación al auxiliar y se molestó porque yo le dije que eh, faltaba más atención por parte de él, que le faltaba ser más humano, porque cuando uno espera un servicio que quiere que le brinden, pues uno lo hace de bien, yo simplemente le dije que pues yo necesitaba que me, me cubriera bien el cuerpo que tenía frío, cosa que no sucedió, entonces yo le dije que eh, le faltaba ser más humano y eso no le gustó a él. Hola a todos, familia, saludo, saludo a todos, bueno aquí ya estamos a dos horas de la cirugía a la una de la tarde. Sobre todo la del hombro. Porque la del pie me la hacen probablemente el viernes. La tengo inflamada. Le muestro aquí, vean. ¿no? Viste ese el hombro, vean. Aquí me acompaña la nueva Cristina. Le dieron permiso para quedarse hoy todo el día, ¿Cómo le parece. Bueno. Así que a todos se les quiere por esos mensajes, de aprecio y bendiciones. Y sus bendiciones serán importantes en este día de hoy. Saludos a ella, mi querida madre, a todos mis hermanos, los sobrinos, se les quiere mucho. Entonces yo creo que las personas que trabajan en la parte de salud deben ser más humanos con los pacientes. Allí a veces se ve mucha frialdad, se ve mmm, que se falta también ese afecto, ese amor eh, hacia las personas, eh, simplemente pues lo hacen porque cumplen con un deber, una labor de salud y listo, porque mmm, tienen la necesidad de, de un trabajo, pero son muy pocos los que tienen ese, esa vocación de servicio, de ese servicio a la salud de, de amar de darle a esa persona ese afecto, ese cariño en un momento determinado porque uno allí se siente distanciado, se siente aislado, se siente solo, se siente eh, mal en un momento determinado, con depresión, y allí solo necesita que, la, que a uno lo escuche. Y muchas veces pues los auxiliares, enfermeras, enfermeros, pues eh, se dedican a, esa, a su labor, seguro por orden de, de sus... Um, jefes, de, no sé si les prohíben o tienen algún reglamento de que no deben de hablar mucho con los pacientes, cosa que, que no debe ser así, porque siempre uno aspira de que no solamente le den el saludo, muchas veces el saludo eh, por el nombre es importante, las primeras palabras son importantes ante los pacientes y uno espera eso, uno espera esa atención, uno espera que le den la mano, que le den el apoyo. Muchas veces uno no se puede mover en la cama, en la clínica, y está uno con frío y la cobija no la puede mover porque está imposibilitado. Pues el enfermero o la enfermera debe hacer ese trabajo de, de, de cubrir el cuerpo del paciente, estar constantemente en ese trabajo, como si estuviera haciendo ese trabajo en la casa con un familiar, con su papá, su mamá o algún, algún hermano o hermana ese trabajo es el que hay que hacer en las clínicas. Yo ese llamado lo hago a los directores de la clínica, a los médicos, a los auxiliares, sobre todo los auxiliares que hacen ese trabajo, a la enfermera, para que lo hagan con mucho cariño, con mucho amor, porque eh, muchas veces el paciente siente más alivio de ese amor, de ese afecto que las propias medicinas que le entregan a uno allá. Y constantemente de tener el apoyo. Uno no va a ella porque quiere, porque le gusta, sino porque tuvo una dificultad de algún accidente y uno espera la mayor atención, el mejor servicio, eh, el mejor bienestar, la mejor um, compañía, y ¿sí? si el momento ha terminado, pero no ser como mani máquinas. Yo lo que vi fue en ambas clínicas es de que los enfermeros allí van como máquinas y seguramente pues eso es el hábito, el trabajo que ellos hacen pero allí llegan y colocan la inyección y salen y se va no más claro, escucharán en el momento mientras uno está, si uno les pronuncia en algo o les solicita algo de lo contrario no, no dicen nada entonces sabemos que ellos tienen su problema igual que nosotros vienen con problemas, dificultades pero también las pueden de, dejar atrás y hacer del, del paciente un familiar más una persona de más a quien poder compartir eh, esos momentos de, de, de afecto de cariño y amor el amor no simplemente es de, de pronto a, de que le den besos que, bueno, simplemente es el trato el trato que necesita cualquier paciente desde la entrada del saludo hasta la parte que se va, así como trataron a EGA, fíjese que a Edgar, Edgar Bernal, pues desafortunadamente estamos en una desigualdad en este país de sociedad, de, de, de parte económica, pero ese trato debe ser para todos, tanto como llega hasta que sale. Ahí debe estar el equipo de médicos, auxiliares, despidiéndolo, eh, dándole el mejor trato. O sea, la calidad humana es importante en ese sentido en el servicio de la clínica, entonces esa es la pronunciación que yo quiero hacer aquí a través de este programa, de esta experiencia personal, porque la verdad allí se siente la clínica eh, muchas veces, eh, se siente triste, se siente uno a veces olvidado, dice uy yo aquí me siento en estas condiciones pero le toca sacar fuerza y valor de donde no tiene para poder sobreponerse. Afortunadamente yo conté con el acompañamiento de mi esposa que no quería porque la verdad es muy doloroso tener allí uno, a su esposa, a su mamá, a otro, casi las 24 horas como un paciente es, es algo muy duro, muy duro porque tener que estar reuniendo en una silla y, y no hay manera de salir porque está encerrado en cuatro paredes eh, no hay con quien hablar, compartir más que me tocó el año pasado en esa época de más restricciones de pandemia, encerrado allá por varios días, que eh, restringieron las visitas, en fin, todo eso afecta emocionalmente. Entonces allí se necesita mucho afecte, afecto por parte de, de, de las auxiliares, de los médicos. Eh, hay que dejar un poco la frialdad y tener más contacto con los Pacientes independientes de que sea extracto uno, dos, 3, todos merecemos el mejor trato, así como le han dado el trato a muchos otros en condiciones mejores de clínica, porque tristemente hay que decirlo así, eh, la, la mejor atención la hay es en las clínicas privadas, cuando se, se toca que pagar, ya entonces la medicina prepagada muchas veces también. Esas cosas pues eh, no deben de ser así, la salud, la atención a la salud debe ser para todos, para todos, igual, en diferentes condiciones, con mejores, eh, con igualdad de, de, de, de afectos. Entonces, eh, mis queridos eh, amigos, familiares, seguidores, simplemente cuento esas experiencias para crear conciencia en cada uno de ustedes, cuando les toque, yo no lo quiera, como familiar, una persona, un ser querido, estar pendiente, mire que estar pendiente del paciente es importante, importantísimo. Yo sé que muchos lo hacen, pero en ningún momento se puede dejar ni un día ni un instante a un paciente solo porque eh, su mente se pone a navegar en cosas duras, difíciles, y muchos de allí eh, si la enfermedad o el problema es grave. Si le dan un minuto de posibilidad de quitarse la vida, seguramente lo hacen. Lo hacen como han visto algunos que se han lanzado desde la ventana a las clínicas porque allí es difícil, la situación es difícil y dura. Y un llamado también para que el mismo paciente esté pendiente de los medicamentos. Yo no, yo no sabía y sin embargo por cuestión de, de, de, de, de digamos mi madurez de mi experiencia en muchas cosas cada vez que llegaba un auxiliar eh, pues le preguntaba qué me estaban aplicando que me iban a apl aplicar tal medicamento le decía cada cuánto horas estaba pendiente porque eso sí una cosa de las más traumáticas que hay es que allí usted no tiene eh, pues no puede dormir primero por la enfermedad y segundo porque no hay como esa Tranquilidad, porque tienen que aplicar los medicamentos como cada dos horas, y cada hora lo están levantando usted. Entonces, eso es traumático. Entonces, uno tiene que estar pendiente de esos medicamentos que no le van a repetir lo mismo, porque allí se equivocan los auxiliares. ¿Sí? Entonces, a mí me he pasado personalmente con una auxiliar donde tuve que decirle que me va a aplicar a la, a, como a la, al mediodía. Me lo va a aplicar y dije, pero si ya me lo aplicaron esta mañana. Digo, ay, sí, entonces. Se volvió y miró el historial y sí, digo, sí, usted tiene la razón. Y tocaba colocar el, el otro, que era eh, Tramadol y Dipirona, me estaban aplicando ¿no? Entonces me iban a volver a colocar eh, Tramadol, ¿sí? que me habían colocado y me tenía que colocar era Dipirona porque el dolor que tenía yo fuerte la, la cirugía era intenso. Entonces yo tuve que estar pendiente, imagínense ustedes si uno no está pendiente, pues la situación es más difícil para el paciente porque termina más complicado su estado de salud y su recuperación. Entonces uno tiene que estar pendiente, uno no se puede dormir en la, en la clínica, dormir sí descansar, pero estar concentrado, atento, inclusive en las inyecciones, muchas veces también eh, las clínicas utilizan, eh, no sé, eh, yo veía profesionales auxiliares muy buenas que le aplicaban las, las inyecciones eh, rápidamente, para canalizar, hallaban eh, la sangre, pero en otras no. Puede ser el estado el enfermero, pero yo tuve en algunos trechos usadas para poderme canalizar y eso, eso causa traumatismo, es decir, al final de, de, de varios días termina uno es eh, con eh, las venas hinchadas, eh, me olvidó el nombre, ¿cómo es que llama eso? y tuvieron que eh, hacerme con pañitos para desinflamarlo entonces flebitis que llama eso sí entonces eh, me tocó también pues estar pendiente para que me dijeran colóquemelo aquí porque aquí ya me lo colocaron ¿ya? estar pendientes que me lo me lo dejaran en un lugar que no fueran las manos eh, sugerirles porque uno también tiene que estar pendiente de eso con con los auxiliares la alimentación también muy complicada a veces, pues yo de esa alimentación pues me tocaba casi que obligatoriamente comerme lo que le colocaban allí, porque allí pues las comidas ya sabemos que son bajos de azúcar bajo de, de sal pero son comidas, por ejemplo, cuando estuve en Bogotá de tubérculos tubérculos allí la papa pues era una papa muy rara la que nosotros comemos aquí en el Tolima eh, a, eh, le colocaban a uno a eso también como vea, pero le da mayor énfasis a los tubérculos ¿sí? el arroz un arroz ahí todo todo diferente al que uno come las carnes también picadas, en fin pero le tocaba a uno mmm, poder comérselo para poder tener algo en el cuerpo y alimentarse de todas formas a uno a veces no le dan ganas de comer uno le lava, al menos tomar solamente juguitos o frutas entonces, eso también es muy traumático, que la alimentación uno ve que, que lo afecta y no tener la posibilidad de muchas veces de tener eh, esa nutricionista, porque tuve que yo pedir la casa de los dos últimas de la salida de la clínica en Bogotá para que me cambiaran la, los alimentos. Bueno, eso eh, pues hago este comentario porque son experiencias vividas y el llamado es para que ustedes también como familiares estén pendientes de, de sus familiares pacientes que estén en la clínica lo mismo el paciente que estén pendientes en fin yo mmm, la verdad eh, estas experiencias vividas que nunca había tenido la primera vez que, que pisaba una clínica después de 59 años que tengo eh, uno hace un alto el camino reflexiona pero también le sirve a uno para revisar su vida en el momento que está uno allá qué ha hecho qué puedo yo hacer de aquí en adelante y bueno hay muchas expectativas le cuento porque la verdad estoy esperando yo creo que un mes más para poder salir a la calle haciendo las terapias y, y volver volver ahí eh, con la gente con mi familia, con mi trabajo, porque yo hago dos actividades, una que es como comunicador social, como comunicador independiente con mi compañero Henry eh, hace 10 años y la otra como empresario pyme desde hace 25 años con los filtros, que es la manera de generar los ingresos para poder subsidiar y patrocinar el programa que yo hago, porque yo no dependo de ningún, de ningún eh, medio de comunicación el trabajo que lo hacemos, lo hacemos independientemente, pero les cuento eso porque es que ya son cuatro meses cuatro meses que voy y pues a mí nadie me paga eso ya, entonces eh, al contrario, me ha tocado depender en estos tiempos de, de mis hijos, que afortunadamente pues les ha tocado eh, dejar de, de hacer sus actividades, trabajan ambos, pero eh, dejar de, de, de de comprar ellos sus cosas para poder eh, ayudarme aquí en el hogar, ayudarme a mí mismo. Y pues eh, he contado afortunadamente con esa ayuda de ellos, con la ayuda de, de mis hermanos, de mi hermana, de mi querida madre, de los sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas. Pues de una u otra forma he tenido el apoyo económico de algunos familiares también, de unos grandes amigos eh, que ellos han querido eh, de una manera extraordinaria, por decirlo así, yo, yo quiero mencionarlos ahorita más adelante porque, eh, pues he visto, he visto la solidaridad de todos ellos, porque de pronto algunos dirán, ve y para qué dinero, pues cuando uno trabaja independientemente, no depende de nadie, pues Llega el momento terminado de estas situaciones de accidente que le toca a uno eh, guardar la esperanza, tener la fe en Dios, de que esas ayudas divinas no vengan de allá, sino de las personas que uno ama, que están rodeadas, y así afortunadamente han llegado, poquito, pero han servido en algo, porque el traslado a Bogotá, fueron cuatro veces a Bogotá, la primera sí fue en ambulancia, pero las otras tres, idas y vueltas, pues afortunadamente conté con la ayuda de los familiares para poder eh, pagar un transporte particular porque no podía yo irme en bus, no podía irme en moto que tenía que pagarle a un, a un Uber para que me llevara a Bogotá y me trajera a Bogotá entonces me subragaron, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué fui a Bogotá? pues la verdad yo tampoco entiendo porque en la hicieron ese esa diligencia y simplemente me dijeron, bueno, hasta aquí llegó el dinero y, y ya lo del brazo le toca eh, que lo atiendan a través de la nueva EPS, de su EPS, pero nos toca hacer la diligencia y los trámites y toca esperar. Pero esa espera tenía un costo ahí en la clínica y entonces cuando preguntamos, la decisión que tomábamos fue... Eh, pues la que nos dieron ellos allá, que tocaba trasladarme a Bogotá, que era donde me había autorizado la nueva EPS para que fuera a esa clínica, eh, ortopedista, 70%, y, y especialista en lo que tenían que hacerme, en lo que me faltaba, que era el pie. Entonces, pues allá terminé en Bogotá, afortunadamente pues todo salió bien, no entiendo por qué, si la nueva EPC tiene aquí convenios con otras clínicas, ¿por qué no me lo hicieron? En fin. Eh, si ustedes lo saben, pues pueden ayudarme a, a, a dar esos conceptos del por qué. Todavía tengo que averiguar. Pero bueno, eh, lo cierto de, del caso es que eh, terminé ya en Bogotá y me tocó que pagar esos dineros. Entonces, son muchas las personas que se vincularon y afortunadamente me dieron, como le digo, el apoyo económico a mí, a mi familia, para poder eh, sufragar estos gastos del traslado de la alimentación en Bogotá. Afortunadamente ya contamos con la ayuda en Bogotá de mi hermano William, que estuvo pendiente, de Ariana. Y bueno, eh, gracias por todo lo que hicieron con nosotros, a Gladys también, a Nancy personas que en Bogotá estuvieron pendientes amigos de mi señora que también estuvieron pendientes familiares de mi señora eh, bueno, la verdad son muchos los que estuvieron pendientes y que me dieron de una u otra forma la ayuda tanto eh, en, en hospedaje, en alimentación porque allá tuve que estar eh, mientras me hacía la cirugía que es lo que le voy a contar ahorita qué pasó allá en Bogotá entonces, eh, esas personas pues me dieron el apoyo económico para poder eh, de alguna manera con mi señora eh, sufragar algunos gastos que no contábamos y pues en un momento terminado se queda uno se queda uno manicruzado. Bueno, entonces yo terminé el agua allá, me tocó trasladar, me trasladaron, yo estuve 11 días, ¿qué? 10 días, del octubre 21 a noviembre el primero me trauma y luego ese mismo día en la noche el primero de noviembre me trasladaron para Bogotá en ambulancia y allá llegamos a las 4 de la mañana y me hicieron los exámenes me trasladaron a la habitación de de, de urgencias y luego y ahí me hicieron unos exámenes eh, de rayos X en la mañana duré ahí tres días pero creí que me iban a hacer la, la cirugía y no fue así simplemente tres días para hacer exámenes, hacer unos reportes ...y decirme que tenía que volver porque la cirugía no la podían hacer porque había muchas cirugías... ...entonces me la programaron para ocho días después... ...en conclusión esa cirugía la programaron para el 13 de noviembre... Eh, ...es decir que afortunadamente conté con la ayuda de, de, de un casi familiar en Bogotá... ...para quedarme a esos días mientras me hacían la cirugía... ...tenía que regresar el 13 de noviembre y que me tomaran nuevamente los exámenes y estar listo para la cirugía del 13 de noviembre. Pues el 13 de noviembre me hicieron la cirugía del pie en la noche, esa misma noche me dieron la salida, mi señora tuvo que reclamarle el auxiliar de la, la parte de cirugía para que no me dejara salir porque ya, me dieron la salida y resulta que yo salía con mucha sangre en el pie, entonces, eh, gracias a esa queja, pues tuvieron que enviarme nuevamente a habitación, pero al otro día me dieron la salida, y pues no sé el error que cometen porque uno se da cuenta como paciente y le dice al médico, mire, esto tiene mucho sangrado, sangró mucho porque el dolor fue muy duro. Eh, las 10 de la noche que estuve en la habitación hasta la mañana que vino el médico a las 7, pues la, la sábana quedó ensangrentada, eh, las vendas llenas de sangre. Le dije al médico, pues, que porque no nos cambiaban todo eso y que no, que no me podía porque ya tenía una félula, que tenía un material ahí que no podía soltar y que no lo podíamos soltar nosotros. En fin, y sin embargo, pues ahí me cambió una, una venda secretada, la de encima, y ahí nos despacharon el mismo día por la mañana. Entonces, tuvimos que venirnos para Ibagué. Y, y así, tenía que volver el 30 de noviembre, o sea, ya duré 15 días con esa félula y esa situación ahí incómoda, tomando Tramadol y aguantando un dolor que, que nada más y nada menos que ese dolor era una situación donde se estaba acrecentando porque está, estaba sanando sí pero estaba sanando mal, entonces cuando yo tenía que volver el 30 a Bogotá, a esa cita de control que el cirujano mismo me envió, me vio nuevamente, me dijo que tocaba hospitalizarlo nuevamente porque se había infectado. Ellos mismos, en ese trabajo, eh, por, por decirlo así, eh, hay que, eh, en un momento determinado como lo decía, denunciarlo, hay que decirlo. Yo le dije a los médicos, yo le dije a los médicos, ese trabajo que hicieron ustedes en dejarme eso ahí sangrentado con esa venda, pues eso es lo que hizo, fue infectarme el pie. Y, y no me permitieron que tampoco me hicieran curación ni nada por el estilo. Entonces, eso, pues lógicamente, eh, se presentó en el momento de, del que estuve aquí en los 15 días. Fue una situación muy difícil porque con mucho dolor y con esa vaina ahí interna donde se estaba infectando o pues, se infectó nuevamente la cirugía, me tuvieron que dejar ahí otros días más, 16 días, y esperar nuevamente a que me programaran otra cirugía, ahí mismo en el pie, que me la hicieron a los cuatro días, y volver a cortar, afortunadamente no se infectó el hueso ni, ni, la, ni la platina que me colocaron en el pie, me volvieron a cerrar y a esperar tres días para que me hicieran un cultivo y mirar qué tipo de bacteria para tratar con el medicamento, el antibiótico, eh, dos días después me colocaron antibiótico y tenía que estar siete días para que me aplicaran vía intravenosa ese, ese antibiótico y no me daba salida sino hasta el 16 ese mismo día 16 tenía que me pagué una cita de control para azotrama para el pie y me tocó que eh, pues cancelarla me la dieron para el 5 de enero y bueno de esa manera eh, pues les cuento Cómo fue la agonía ya en, en la clínica nueva. Error humano, creo que hubo parte del médico de, de piso, porque no debió haberme permitido salir con ese con esa cirugía tan, tan fresquita. Por lo menos debieron de haberme hecho una observación de tres días o dos días y volverme a cambiar esa esa esa félula porque eso fue lo que me infectó. entonces esos son los errores que cometen y uno tiene que eh, asumirlos con, con el pellejo de uno, con el tiempo de uno, en fin en todo y afortunadamente pues ellos tuvieron que volver a, a hacer ese trabajo la verdad esto es muy doloroso, muy doloroso y muy triste pues llegar a estas situaciones donde eh, por decirlo así por, por ligereza de, de unos profesionales, de salir de la gente, pues se cometen esos errores, ¿no? Y yo simplemente dejo aquí, este en esta, en esta historia que estoy haciendo de mi propia vida, de experiencia de lo que pasa en la clínica. Y bueno, algo les servirá a ustedes, los que van a ver, algo eh, aprenderán como experiencia. Pero es eso, ¿no? Contarles qué sucedió. Y de ahí, pues ya pues ya me dieron, cuando me, me volví nuevamente para casa el día 16, tuve que pasar el día de las velitas allá. Y... Hola a todos, hola familia. Mire, estamos aquí con las velitas. Aquí en Bogotá, en el hospital. En la clínica Nueva del Lago. dando el día de las velitas. ¿Nos tocó? ¿Vale? Que se haga la voluntad de Dios no la de vosotros. Entonces, por la Virgen María, por la vida, por la salud. Bendidieras, benditas para todos. Casi que me toca pasar el, en la noche de novena de aguinaldos, que afortunadamente llegué aquí, iba a a las 11 de la noche y pude iniciar mi novena de aguinaldos con la familia que es de costumbre de muchos años y aquí me esperaban la familia eh, pues con los brazos abiertos para poder iniciar el primer día de la novena afortunadamente pude pasar ya bien con con el medicamento que me dieron eh, para poder aguantar el dolor en Navidad en Año Nuevo tuve que volver a, a Bogotá el 13 de enero ya el médico me dio Digamos que la, el, el visto bueno de que ya podía apoyar el pie, que podía hacer caminar. Y bueno, estamos en el proceso, les cuento que otra cosa difícil porque afortunadamente dos días antes de salir de Bogotá me tocó que pedirle a, al médico de piso que me ayudaran y me apoyaran porque yo, el brazo, la cirugía no me la hicieron en Bogotá, pero lo tenía inmovilizado y me tocó eh, pedirle a ellos... El apoyo para que el que mejor hace las terapias del pie me apoyara el profesional en darme algunos eh, ejercicios, por decirlo así. Va a liberar, sí, va a liberar. Háganlos, sí, ¿vale? si van al 100% de Pero si puede, hagan mejor de aquí. Para que mejore sí, la fuerza mejor, ¿no? Listo. <risa> Algo de extensión un poquito. Claro, esa de ejercicio lo a ejercicio. Claro, sí. usted no, es le va a decir hasta qué punto, sí. punto. Sí. esto no lo hice tan fuerte. Ya fue el último que suave. Sí. Sí. Pero en realidad sí. es no. muy bien eso. Para que ya salen unas pequeñas descargas suaves al pie. Uh -huh. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 10 11. Pues el brazo tengo que ser 5 de Uno que es este con la botella. Frente derecho levantando la botella sin mover el hombro. Solamente un brazo. Varias veces. Es uno. El otro es... para la recuperación del brazo y la movilidad entonces me dieron unos ejercicios mientras me atendían aquí en la clínica de Trauma y, y poder ir moviendo el brazo y el pie y allá me dieron lógicamente unas órdenes para poder hacer aquí en Ibagué con la nueva APS todo el, todo el trámite de, de trasladar y no tener que volver nuevamente a Bogotá porque me faltan todavía dos citas de observación eh, me dieron las citas para poder hacer, digamos, las terapias pero este es el momento después de un mes que no ha habido llamado para esas terapias es decir, las terapias me, la, me ha tocado personalmente con esos ejercicios que me dieron los profesionales en Bogotá con los ortopedistas de, de Bogotá eh, me dieron unos ejercicios para el pie y para el brazo y con eso me he bandeado y con eso ha tenido el resultado y lógicamente con el esfuerzo que yo he hecho yo el brazo lo tengo ya aquí pero me falta mucho más ya el pie también vemos que ya puedo ir soltando el bastón pero para salir a la calle tengo que tener el bastón porque un tropiezo puede ser algo complicado entonces eh, ahí vamos mis queridos amigos, familiares, Dios quiera que pues salgamos pronto otra vez a la calle. Eh, pues esto es muy lento porque yo creo que demorará varios meses, pero al menos ya, ya nos quitamos las silla de ruedas, ya nos vamos quitando el bastón, vamos ya a levantar el brazo y poco a poco vamos a estar nuevamente con la ayuda de Dios y la ayuda de todos ustedes que me han dado esa fortaleza para seguir adelante como lo han hecho el agradecimiento a mi compañero Henry, quien me ha visitado aquí dos veces semanalmente y él quiso eh, ayudarme, digamos así, para desestresarme, eh, volver a ese trabajo de, de lo que hacemos en televisión para poder grabar aquí en mi casa, gracias a él que me ha dado ese ánimo. Y bueno, eso es lo importante, tener amigos como esos para que le le en el ánimo espiritual y moral de, de seguir adelante gracias de todas formas a todas las personas especialmente a mi esposa María Cristina que por todos los días que también fue una paciente más soportó y estuvo al lado mío apoyándome anímicamente, moralmente y como auxiliar como un auxiliar más de, de la clínica y aquí lo ha estado constantemente haciendo en mi hogar gracias a mis hijos Carlos Augusto y Ana María, que también me han estado ayudando moral y económicamente, eh, a mis familiares, mi querida madre, también económicamente, a mis hermanas, que también me han ayudado económicamente, mis hermanos, en fin, a Arnulfo Estelita, eh, mis compadres muy especiales, muy especialísimos, que no esperaba eh, esa ayuda tan especial eh, económica. A ellos muchas, muchas gracias, porque eh, fue mucho lo que ustedes aportaron para mm, todo este proceso que, que he hecho. A Martín, a Doña Melani, unos grandes amigos, a Adrianita en Bogotá, a mi hermano William, eh, a Gladys en Bogotá, una amiga queridísima, el familiar de mi señora esposa. ...a la persona que me prestó la silla de ruedas que ya pues tendremos que entregar los próximos días... ...en fin, muchas personas, vecinos, amigos y familiares que han querido eh, solidarizarse... ...y estar al lado mío para poder ayudar en este trabajo... Ahora, ...a mis, a mis eh, cuñados, cuñadas, eh, a mis amigos de colegio que me han visitado aquí en la casa... Eh, amigos de universidad, de la Uniminuto, eh, amigos de, de trabajo, clientes de mi trabajo de Agua Viva, de los filtros, eh, amigos en las redes sociales, los vecinos, y bueno, a todos a aquellos, especialmente los que eh, contribuyeron económicamente para poder ayudarme en todo ese traslado que he hecho, a, sobre todo a Bogotá. Y bueno... Esperamos de que Dios eh, mediante eh, podamos salir rápidamente a, a trabajar nuevamente. Y quiero darle un agradecimiento especial, sobre todo a los profesionales de médicos, a los profesionales y auxiliares de, de las clínicas donde me atendieron a su trauma, en Bogotá Clínica Nueva. Recuerdo muy especial una enfermera en Bogotá especialísima a Evelyn, eh, a Francisco, eh, eh, a Tatiana, me portaron muy bien. La verdad, yo, yo saco la cara por ellos porque sobre todo Evelyn y Tatiana fueron dos auxiliares muy especiales, muy queridas, me trataron como, como si fuera un papá para ellos y eso fue algo muy gratificante. Eso es lo que nosotros esperamos, que nos traten como un papá, como una mamá, como un hermano, como un familiar y, y, y, y eso es algo bonito y sobre todo que ellos se les veía esa vocación, se les ve esa vocación por querer hacer lo mejor en su trabajo. A ellos que sacan la cara por, por la clínica, por estas instituciones de salud, eh, un gran aplauso un gran reconocimiento que lo sigan haciendo bien. A los médicos también, muchos médicos se portaron muy bien. A, no recuerdo a la doctora de Azotrauma, se me volvió el nombre, pero muy queridísima conmigo. Vi eh, a algunos médicos, al doctor Soto que me hizo la cirugía del brazo. Eh, los médicos que también me hicieron en Bogotá, me atendieron frecuentemente y estuvieron pendientes. En fin. Eh, un gran reconocimiento un gran aplauso eh, por toda esa labor tan importante que hicieron hacia mí. Eh, pues no, no, no tengo más palabras para decirles que eh, ese trabajo que lo sigan haciendo, no solamente para mí, sino para muchos de los que eh, llegan ahí y seguirán llegando, porque es que. La clínica en ese momento se convierte como un segundo hogar. Entonces, allí debe brindarse de toda la atención a los pacientes, a las personas que llegan eh, por X o Y dificultades. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Aspiro a dejar de pronto eh, unas evidencias del principio al final. Vamos a colocarlo aquí en este material. Este trabajo que he hecho para ustedes muy especial. Y ya, mire, ese compromiso que tenía con ustedes, aspiramos a dejarlo aquí uh, para cada uno de ustedes. Así que, eh, bendiciones a todos y abrazos para todos. Hasta pronto.